¿Cómo elaborar un proyecto de innovación con TIC? ¿Cuáles son sus fases de desarrollo? ¿Cuáles son las claves de éxito? La concreción de un proyecto de innovación educativo con TIC ha de hacerse de forma contextualizada, a través de la cooperación de los diferentes agentes educativos implicados. Los procesos de cambio educativo no son sencillos. Algunos aspectos que no debemos obviar son los siguientes. Los propios profesionales de la educación deben participar activamente. Los cambios implican mucha incertidumbre. Los problemas son inevitables y debemos aprender de ellos. Las conexiones con el entorno más amplio son indispensables. Todas las personas son agentes de cambio. Para diseñar proyectos de innovación con TIC, un posible modelo es el que se desarrolla a través de fases. Se trata de una propuesta abierta, sujeta a discusión y que se adapta a diferentes contextos educativos. Fase 1. Definición del equipo de trabajo. Un proyecto de innovación con tecnología ha de ser una tarea compartida por diferentes profesionales de una institución educativa. Es conveniente contar con todos los agentes implicados, como el personal de administración, las familias o el alumnado. En esta fase, convendría llevar a cabo una definición inicial de los roles a desempeñar dentro del proyecto, que pueden variar a medida que vaya avanzando. Fase 2. Recogida de evidencias. Fase dirigida a identificar cuáles son los espacios en los que integrar las tecnologías. Para ello es necesario llevar a cabo procesos sistemáticos de recogida de información. Para recoger esas evidencias pueden utilizarse técnicas sencillas como entrevistas, diarios de clase, observaciones de aula, etc. Es importante implicar directamente al alumnado para conocer cuál es su visión. Fase 3 reflexión y diálogo en torno a las necesidades identificadas. Esta fase es esencial en tanto en cuanto va a permitir a los participantes compartir significados sobre su visión acerca de la incorporación de las TIC en los espacios educativos o qué dimensiones de la innovación con TIC se están atendiendo y cuáles no. Fase 4. Diseño, desarrollo y evaluación del proyecto de innovación. Es el momento de concretar el proyecto. Aquí es necesario articular espacios que permitan al alumnado participar en la toma de decisiones. El diseño, el desarrollo y la evaluación del proyecto es un proceso que no puede disociarse. Fase 5. Difusión y creación de redes. Finalmente es necesario que los resultados del proyecto tengan visibilidad, no solo en la comunidad educativa más cercana, sino también en otros espacios virtuales. Comunidades de docentes, congresos, etc en los que se dialoga sobre la incorporación de las tecnologías en espacios educativos. Es necesario señalar que es muy importante que los proyectos de innovación con TIC sean capaces de sostenerse en el tiempo. Si bien es importante que las innovaciones se institucionalicen y pasen a formar parte del funcionamiento habitual de las instituciones educativas, es necesario pensar cuáles serían las condiciones necesarias para mantenerlas más allá de los momentos iniciales de euforia y optimismo. ...así como las condiciones en las que se deben producir... ...cuyo principal objetivo será ahora crear contextos... ...que posibiliten procesos continuos de cambio. La cooperación de todos los agentes implicados... ...la asignación de responsabilidades... ...la evaluación de resultados y realimentación... ...el diseño estructurado... ...crear contextos de cambio adaptados en el tiempo... ...son las claves del éxito. Transformar los contextos educativos... ...a través de la integración de las TIC... ...exige que los propios profesionales reflexionen y discutan sobre los significados que eso tiene para cada uno de ellos. Se trata de un camino incierto que necesariamente va a estar jalonado de problemas.